Derechito al vicio, somos RCN y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing, el unboxing del juego de cartas de Magic the Gatering, pero obviamente, obviamente estamos en Argentina, obviamente estamos en el fin del mundo, papá, así que estas no son las Cartas oficiales. Son los posters de Magic the Gathering 2011 Corset. Que cada una viene con 15 cartas hechas en China. Hechas en China, en el barrio chino. O sea, ¿cuánto tiempo esperamos para poder conseguirlas? 12. No. 11 años, 11 años para que sean abiertas Sean abiertas por primera vez estos sobrecitos que seguramente alguno lo habrá visto en su momento Pero ¿saben qué? Nosotros en esa época todavía estábamos cocinando sushi Todavía queríamos ser MasterChef y habíamos conseguido un masito Un masito chino que lo mostramos en uno de nuestros primeros videos que subimos en Instagram Así que nos emociona mucho, nos emociona mucho habernos encontrado nuevamente sobres de esa colección sobres de ese vasito y vamos a ver qué cartas traen adentro pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que nos escriben a todos los que forman parte de esta familia de mercenarios que ya superamos los 4000 seguidores en youtube Ah, así que muchas gracias también a los que comparten nuestros memes en Instagram Y a los que ven nuestros contenidos también en Facebook o en Twitter Muchas, muchas gracias Y ahora sí, esto no hubiese sido traído de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de esta ocasión Que no son nada más y nada más menos que... Na, na, na, na. ¡DMDs! ¡ABH! ABH que sigue haciendo DVDs Arre que no ABH Bueno, DVDs ABH que En una ocasión bastante rara En este fin de semana bastante loco Donde el fútbol argentino Dio una de las épicas más batallas Importantes a batallas más épicas Quise decir Del fútbol argentino con un partido simultáneo Donde se disputaba la copa La corona del campeón vimos Vimos una oferta que no podíamos Rechazar señores solamente 100 yeah. besitos Tenemos el DVD original de Harry Potter y el cáliz de fuego y la copa de Fernet Es una, es una la cuarta película de Harry Potter y uno de nuestros favoritos DVD original de ABH que ABH que se sí, ve bueno me parece que tenían la sede en San Juan de Argentina publicaba un montón de juegos, publicaba también como se llama películas originales hace mucho tiempo publicaba VHS y obviamente este por ejemplo no tiene ningún contenido extra, no tiene ninguna ninguna muestra así extraña, ninguna guía pero tiene el disco original Dual layer con doble audio en widescreen para que lo puedas ver ahí todo apaisado como si lo estuvieras viendo en el cine antes de que salieran los Blu-rays y DVDs con formato IMAX. Así que está bastante copado, está muy bueno. Así que si vos ves también una oferta, sí, un Harry Potter, otra película, porque también vivimos películas en alemán. Películas alemanas a este mismo precio con el sello original UAB de la UBA. Unión Argentina de Videoclubs o de Videoeditores, creo que se llamaba. Uy. También te recomendamos que lo aproveches, pero bueno, ya bastante auspicio, ya bastante, bastante, es un chivo, bastante chivo ABH, vamos a empezar por el unboxing. Y quédense en nuestro canal, quédense en nuestra página, en nuestras redes, porque esta semana tenemos más unboxings y más reseñas por delante, así que seguinos con el vicio. Vamos a ver, primero que en los dos bosters tenemos dos imágenes completamente distintas Pero para serles francos, realmente nosotros no jugamos Magic Es un juego que ya tiene, ya tiene mucho tiempo Tiene tres formatos o varios formatos, Tenéis un formato clásico tres formatos de nuevas cartas, tenés formatos con diferentes reglas Algo así como Yu-Gi-Oh! y Pokémon estuvieron también teniendo diferentes formatos para jugar Pero el de Magic ya lleva mucho tiempo, entonces en esta nos encontraremos cartas del 2011 que vienen 15 por sobrecitos más de los que encontrás en los sobres comunes de otras colecciones y en la parte de atrás nos encontramos a ver código de barras, un codiguito acá con una especie de QR raro y la información del sobre que dice que la imagen fue diseñada por Richard Garfield Ricardo Gaturro, Ricardo Garfield y acá un poquito del contenido escrito en francés arloco loco! ¡En francés! pero bueno, una vez que lo abrimos se abre fácilmente, se abre fácilmente, como les dijimos, no sabemos de Magic, no sabemos qué tan copados son las cartas, pero nos gusta el arte, nos gusta el arte de las cartas de Magic, así que vamos a ver qué tipo de cartas son y si vos ves que son geniales, si vos ves que están buenísimas o que realmente vale la pena, comentanos debajo del video cuál es la mejor carta que viste en esta ocasión, en este unboxing y por qué queremos saber. La primera carta que nos encontraremos es la veterana swordsmith Ahí la tenemos acá, ella. es una carta de Creature Human Soldier que más nos dice? A ver, el efecto, Otro, otra criatura soldado que vos controles va a tener más 0 y más uno Y, a ver, la carta además de tener una imagen que está bastante buenísima Al estilo Pokémon, arriba tenés la imagen, abajo tenés la info Nos dice, la, a ver, Truth is a Stray King Edge There are no soft angles or rounded edges. To fight for truth, we must force in a steel. Ah, como que la verdad la tenés que forjar en acero, te dice, está buenísimo. Con una imagen de Michael Comark. Ah, me, me, me mata un montón. Vamos por la siguiente carta que es. Vampire Nocturnos aquí no le gusta los vampiros? Acá tenés un vampiro de verdad, es una criatura tipo vampira, Juala en lo alto de... A ver, jugálo con la carta alta de tu librería revelada y... As long as the top card of your library is black, Vampire nocturnos and other vampire creators you control get... Must you, must, must you, dice el chabón, plus you, plus one, and have flying, incluso puedes volar, arre... A ver, your life will set with the sun. Ah, tu vida va a ser acabada con el sol, como si fuese un vampiro, de ¿verdad? Seguido por, ¿qué nos encontramos? La carta de la montaña. Mirá que, eh, mira tío, la verdad es que la calidad de la carta está buenísima. Mirá, la parte de atrás está también épica, muy bien como las de Magic. Pero la calidad es buenísima. Ah, entonces ya con el diseño y con la calidad tenemos unas cartas que están... Tremendas, tenemos una carta básica de tierra de montañas. Una montaña ahí llena de la vida, muy copada. Seguida por una carta de bosque. Una carta de bosque que también te va a servir. Las de bosque, estas cartas de montañas y de bosques. Son como las energías de Pokémon. Comentanos debajo del video si tenés alguna idea, alguna noción de cómo se juega. Después tenemos, y mira todo verdoso, tenemos los planos. Los Plains, donde serían como las sierras, como las sierras cordobesas, pero acá están como bastante resecas, con las hojas, con los árboles ahí al estilo otoñescos, tirando ahí como si fuese pastizales. Seguido por una carta de Swamp. El Swamp sería como. Mmm, ¿Qué te puedo decir? Sería como el pantano, pero este es un pantano medio oscuro, con ahí, con unas luces ahí medio fatuas, bastante copadas, ahí medio violetas, como re mortal, más o menos, como si fuese un pantano mortal. Después tenemos la carta de Maestro Pulse. Que esto sí es como si fuese un rayo, como si fuese una aurora boreal en el cielo. Es una carta de hechicería. Destruye el. A ver. Destroy Target Nonland, Permanent and All Other Permanents with the same name as the Permanent. ¿Cuántas veces dijo Permanentes? Pero bueno, como que te destruye los permanentes y todos los permanentes que tengas en el campo. Muy buena carta, muy copada. Hecha el diseño por Anthony Francisco. Después tenemos a Ignio sponsor una criatura elemental, muy copada. ¿Qué será esto de abajo de 5 de 1? ¿Será el número de la carta o de cuánto te cuesta para poder jugarla? Esta, por ejemplo, fue diseñada por Chippy. ¡Por la Chippy fue diseñada! A ver qué más. Tenemos Carga Suicida, ¡No! Carga Suicida, acá lo tenemos un montón de soldados peleando contra tremenda bestia, tremendo dragón, tremenda criatura oscura, y por eso se llama Carga Suicida. Creo que había una carta de... esperen, había una carta y no me quiero equivocar, una carta de yu -Oh, donde habían varios soldados peleando contra también un Archlord o contra una de esas bestias demoníacas, que también tenía un nombre así parecido y tenía como esta misma pose, después la vamos a buscar, la vamos a buscar para ver qué tan si sí, es la misma idea, me parece. Es una carta de encantamiento, Sacrifice al Charge. Las criaturas de tu oponente, que tu oponente controlen tienen menos uno y menos uno hasta el final del turno. Esas criaturas atacan este turno si es posible. Uf, como que los obligas a pelear contra vos, pero los debilitas. Después tenemos la carta de Noble Hierarch. Como una jerarca noble, toda verdosa. es una criatura Human Druid con efecto de Salted. Y adherís diferentes tipos a tu mana pool mm, Está bueno, como que alimentás tu mana con este, con esta carta Seguido del Malfegor, que tenemos acá un dragonazo A ver, el diseño primero de Noble Hierarch es de Mark Zug Y el diseño de Malfegor, que lo vemos acá, es de Jason Chan Está, está bueno, está bonito, está buenardo Es una le criatura legendaria, demonio dragón Seguido de... Lord of the Pit, el señor de los pitos, el, el señor Pit. Pero bueno, tenemos el Pit Parker, es una criatura demoníaca, tipo demon, muy copada. A ver, Flying trample, que más tiene un efecto bastante copado, que causa daño, uff, ¿no? Y, pero, pero está bueno, el diseño también es de Chipi, Chip hizo este diseño, Chip de Vamos por la siguiente carta, que la tenemos al Comet Storm, como tormenta cometa. O... Oh, o tormenta de cometas, o tormenta de, a ver, ¿cómo sería? Sería tormenta de meteoros. Bueno, tormenta de meteoros, o meteoros de tormenta, ah, porque se da dando eso. Es una carta instantánea, toda roja, toda copada, seguida por el diseño era de Jung Park en este caso. Wolfriar Elemental, mira que está copado, mira que está, está buenísimo. Es como una criatura hecha así de, de árboles, de árboles oscuros. Hecha por también el diseño es del Chippy. Y la última carta de este sobrecito es un Steering Willwood, tipo Land, que también está diseñado por Eric Deschamps. Pero bueno, como se habrán dado cuenta, si bien el sobre cuenta con 15 cartas, más cartas que cualquier otro sobre, y es que tiene un diseño bastante bueno de las cartas, vamos a decir la verdad, tiene como 1, 2, 3, 4... Tiene cuatro cartas acá de, de Lands que seguramente sea para tu... Para, Cargarte de maná, pero son cuatro cartas menos de otros tipos de cartas, de otras criaturas o de otros encantamientos. Así que, digamos que tenés 11 cartas hábiles, bastante copadas y energías. Pero me gustó mucho, me gustó mucho la cantidad de demonios que hay y la veterana Swordsmith, muy copada, muy genial. Me recuerda a una youtuber, pero bueno, vamos por el siguiente sobrecito, a ver qué nos sale, a ver si nos sale esta criatura mística. Recordamos que estas son cartas del 2011, así que. Esto es más que nada como para coleccionar, más que para jugar, ya que tampoco sabemos cómo se juega. Vamos a ver si tenemos suerte, si nos sale alguna otra cosa loca, que no vaya a ser el caso que salgan las mismas cartas. Porque si salen las mismas cartas, seguramente tendremos que abrir otras cartas o tendremos otra prenda. Pero no, tenemos nuevas cartillas y nos encontramos primero con Luminous Angel, un ángel todo luminoso, muy copado, muy genial. Es una criatura tipo, sí, adivinaron, tipo Ángel 4x4, dibujado por Jason Chan. Muy genial. Vamos por la siguiente que es Acroma Angel of Grat. Muy loco. Varias cartas de Ángel. A ver si podemos conseguir otras más. Esta fue diseñada por Chippy y tenemos, a ver, tata, tata, tata, tiene el efecto de flying, tiene el efecto de first strike. La siguiente carta detrás, creo, no había otra carta detrás tenemos a demonic tutor que esta nos había salido brillante en el macito el masito que compramos en esa en aquella vez en esos viejos tiempos pero bueno tenemos al demonic tutor que es una carta sorcery que te permite buscar en tu librería una carta y poner esa carta en tu mano entonces mezclas tu librería está bastante bueno es una carta buscadora totalmente dibujado por Scott John después tenemos a Godsayer ¿Qué? dios es eso ¿Qué es eso? Diría Bob Esponja. Es una criatura tipo bestia. Diseñada por Shin Murray. Vamos por Shin Murray, qué buen nombre. O por el siguiente que es un Tower Gargoyle, Una gárgola de la torre. <risa> de la torre. Que es una criatura de artefacto gárgola. A ver. Tiene el efecto de Flying. Y tiene acá. Bueno, cuenta un poquito sobre su historia. Diseñada por Matt Cabota. Vamos por la siguiente carta que es.. Kingscare Harponis. El Harponista Kingscare. Oh, piel de no sé qué cosa. Que tiene cara de mono. Tiene cara de mono, para decirles la verdad. Pero está bastante bueno. Está bastante bueno. Es de energía de agua, me parece. Ah, eso. Los colores de las cartas de las criaturas son por el tipo de energía que, que mantienen. Bueno, tenemos que buscar las reglas, señores. La siguiente carta es... El Kingsvale Balonis. El Balonista. Alguien que vuela con balones, que vuela con pelotas alguien que está lleno de globos, es una criatura Kingston Soldier seguido por, tiene un diseño bastante raro, pero los diseños son lo que más nos gustan tenemos el bright Troll, el troll que aparece en Harry Potter 1, el primer troll ahí de la montaña diseñado por Jeremy Harbis, seguido por Vamos a ver. Tenemos a el Aeri Orpheus. Tenemos acá una especie de duende medio raro, medio bizarrazo Que está bueno. Es una criatura of eh. <risa> Diseñado por Jeffrey Swing. Seguido por. Tenemos el Fang Skulkin. El Fang Skulkin ya.. ya esto ya es oscuro. Esto ya es raro. Es un Artifact Creature tipo espantapájaros. Esto no me espanta pájaros. Esto te espanta humanos. Esto te espanta a todos. Esto es terrible, señores. Vamos por. Ah, esta la tenemos a mayael de anima a mayael de anima la hemos visto este diseño en muchas tiendas de cartas hemos visto el este diseño de esta carta así que seguramente sea una buena carta es una Ape Shaman, una criatura legendaria Comentanos si realmente es potente si realmente está buena y por qué valía la pena tenerla después abajo tenemos Steak Angel otro ángel más me está copando que ya tengamos tres ángeles queremos más ángeles pero bueno, ¿qué tenemos? Además, Tech Angel, criatura de Tolzam, tiene Flying, tiene Vigilance. Los jugadores no pueden untapear más de una criatura durante su turno de un tapeo. De un tapeo. Seguido por. Sharum de Egemon, Mirá la cara que tiene Sharum. Sharum diseñado por Easy. <ríe> por Easy. Y después tenemos. Eh, bueno, Estoy Angel fue diseñado por Polkan Vaga. Pero mirá lo que es esta criatura también. Es una Legendary Artifact Creature Esfinge. Seguido por. Archmill Demon of Ogs. Uh, este sí que estaba bizarrísimo. Es un Archidemonio, pero es bizarrísimo, ¿no? La última carta de esta tanda es la Helkite Overlord. Helquite Overlord que mira Es una criatura tipo dragón. Un dragón de fuego. Que estaba buenísimo. Es muy clásico. Tira fuego. Está todo ahí. Oscureta, a ver si lo podemos acercar un poquito para que vean vamos a, vamos a acercar un poco las cartas Para que vean ya directamente el arte Porque está bastante bueno Está muy grosso, me gusta un montón La cantidad de cartas que salieron Ah, y lo bueno es que el segundo sobre Como se habrán dado cuenta No tiene cartas de lance No tiene cartas de, de tierras Así que es un golazo por, O sea Uh, me hubiese bajoneado un poco si el segundo sobre tenía cartas así de Lance repetidas o si se hubiesen salido repetidos de ambos sobrecitos como ustedes sabrán en las colecciones chinas siempre hay una cantidad limitada de cartas que te pueden salir por cada expansión no tienen todas las cartas de la expansión original así que es muy probable que si compres varios de estos sobres te salgan varias repetidas pero bueno, muy buena colección, me encantó 30 cartas ahí de Magic que... Se suma a nuestro vicio Somos a recién, esperamos que esto Te haya divertido, entretenido, informado Y también esperamos que nos informes Y nos vemos en una próxima ocasión Llenonos siempre derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos, por ser parte de nuestro canal Por compartir por, por, nuestro contenido Y seguir viendo Harry Potter Cuando el fin de semana te lo apremie Nos vemos siempre Derechito al vicio